La, la preocupación por la alimentación eh, es, es mayor que nunca también, porque pudiendo elegir eh, alimentos muy sanos eh, que antes no existían, sin embargo la, las personas siguen eligiendo muchos de forma incorrecta, y eso está generando las patologías que tú comentas, ¿eh? la hipertensión, problemas cardiovasculares, están todas ligadas a, a, a un consumo inadecuado de pues, alimentos con mucha sal, con mucha grasa saturada, que suelen ser de alimentos procesados. Eh, y entonces, por eso es por lo que estamos pensando. Entonces, los influencers lo que hacen es, eh, vienen a responder a esa necesidad, a esa necesidad que tienen las personas de una mayor información. Sí. Entonces, bueno, si comunicas muy bien, pues tienes éxito y tienes muchos seguidores con tus mensajes.